¿Qué opina usted sobre el accional del gobierno contra funcionarios señalados como presuntos autores de corrupción? Vamos a ver entonces, ¿qué dice el tema? Abinader cancela a la ministra de la Juventud y destituye al cónsul de Juana Méndez. El presidente de la República, Luis Abinader destituyó a la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez. Luego de que se denunciaran irregularidades en esa institución, hace tres semanas la Dirección de Compras y Contrataciones abrió una investigación a la ministra de la Juventud por denuncia que señalaban que supuestamente tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por tres millones. La cancelación de Jiménez Ramírez se produce luego de que la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección de Ética Gubernamental abrieran una investigación en su contra tras ser acusada de orquestar supuestos actos de corrupción al querer beneficiar en concurso a dos empresas llamadas Gretmond y Sketchprom por un valor de 3 millones de pesos. El Poder Ejecutivo también destituyó a José Altagracia Valenzuela Arias como cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, en Haití, tras el escándalo de supuestas ventas de visa la destitución de Valenzuela Arias se produce días después de que miembros de la Cuarta Brigada del Ejército de República Dominicana con sede en Mao Valverde apresaran a un haitiano con 92 pasaportes y 11 mil dólares. Muy bien. Vámonos inmediatamente, señores, a ver qué opinan. Francis, adelante. Hay varias lecturas. Una que Luis Abinader está luchando contra una especie de cultura de la deshonestidad. A quien le ha confiado posiciones en su gobierno de cambio, parece ser que no han entendido que la transparencia es una realidad en la República Dominicana y no han comprendido que su compromiso con la entidad a la cual están sirviendo es la de operar sus fines de forma transparente, honesta. No podemos decir que la ministra sea culpable aún, pero al parecer los pasos que se han dado producto de... Esas operaciones no le dio a ella la visión, en principio, de que estaba sustituyendo una tercera persona. Ahí es que, me, ahí es que yo me pongo en el zapato de, de, de quien tiene la dirección del Estado. Señores, el Ministerio de la Juventud no ha presentado un solo episodio de provecho ni de intención para lo que está creada, para lo que está creada, que es de dirigir las políticas y promover las políticas de juventud en la República Dominicana, cumplir la Constitución, cumplir la Ley 200, es la 200 la de juventud, y que se vea modelar que los jóvenes son honestos en lo primero, En cambio, lo que han ido es a un botín, a un botín y creo que debe de aparecer que las compañías relacionadas, ya que se ha tomado la iniciativa de destituir a la ministra por, por indicios de mal manejo administrativo, por indicios de mal manejo administrativo, pues no podemos decir que está concretado una... una un juzgamiento. Pero lo que sí parece es que al ser una entidad, una entidad que ya lleva tres con esta. No, dos. Dos. No. ¿Y la, ella Son la dos. segunda. Son no, Kimberly y, ¿Y la de de ahora? ella. Y Ah, yo pensé que. No, no. no <coughs> Kimberly y no. ella. Y ella, solamente. Yo te iba a preguntar que cuál sí. era el, el segundo. Y, y dos. Es en el otro, dos. en el es que ahí van entre ya Que se han cuestionado. Entonces. Cuando uno tiene una, una referencia de esta naturaleza, señor, ¿y qué es lo que están pensando desde el más joven hasta el más viejo en la República Dominicana? ¿Que al Estado se va? ¿A qué se va al Estado? Porque esto no puede ser que aquí se tenga como condición que hay que aprovecharse. Entonces yo digo que aparte de la consecuencia que, ha, que ahora está pagando la ministra, la ex ministra Esas empresas mencionadas Que han hecho operaciones Que están engrampadas eh, en el estado Y que tienen relaciones como sea Deben aplicarle A ellos se le puede aplicar directamente La suspensión De venderle al estado Por cinco años Como dice la ley Porque no pueden seguir operando en el estado Entonces Concluyo me parece que lo que hay que atender en el orden gubernamental es que el funcionario ya entienda de una vez y por todas, todo aquel que Luis o el Estado le dé la oportunidad, que no lo vea como la única oportunidad y vaya a resolver sus problemas, de los cuales el Estado estaría resolviendo sus asuntos económicos a través de sus operaciones. Entonces Gracias, Tenemos que Francis. ponerle coto. Carolina está con nosotros desde hace ya un rato Buenos días Carolina Buenos días Amado, buenos estás? días Serjan, buenos días Francis Buenos días a todos los muchachos acá en el canal Y por supuesto a toda la gente que está con nosotros tempranito Durante estas tres horas tempranito. Adelante, adelante Bien, eh, es larga la lista de cancelaciones A tan poco tiempo de gobierno Realmente nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de comportamientos en lo que tiene que ver con cancelar funcionarios en todos los niveles por escándalos a su alrededor, aún si se, haya, aún se hayan determinado pruebas en los tribunales. Michelle Dicen, Lotería Nacional, los dos casos de la ministra de la Juventud, casos donde han habido escándalos, y supuestamente lo que han hecho es renunciar por asuntos personales. Recordemos el ex viceministro de Salud, el escándalo, el escándalo de las jeringas. Y otros tantos que han puesto sus renuncias eh, de manera no sospechosa, pero sí llama la atención porque generalmente los funcionarios... No andan dejando sus cargos así Porque se entiende muchas veces que son oportunidades Y todo, todo el político lo que quiere es llegar a los puestos Aquí ha pasado, no en una ocasión, ni dos Más de tres, cinco o seis casos De funcionarios que han dimitido de sus cargos Asuntos personales O sencillamente le han dicho Renuncia para no suspenderte, no, no cancelarte Pero bueno algo importante aquí es presentar el caso de ayer del cónsul en Juana Méndez, y el de la ministra, de las dos ministras de la juventud. El mensaje aquí es indiscutiblemente a los funcionarios, o sea, ¿Qué les pasa por la cabeza cuando ellos ven la cantidad de cancelaciones de ministros, de viceministros, de cónsul, cónsules, y siguen teniendo este comportamiento irregular? O se dan estos escándalos que muestran programas de prestigio, de investigación, como Nuria, Alicia, el... el, el, el la Cámara de Cuentas, donde presenta irregularidades de algunos de los funcionarios. Destacando, siempre nos lleva a, a la mente el caso de Tony Peñaguaba, qué ha pasado con Tony Peñaguaba por ese mal manejo que tuvo, porque fue eh, eh, o sea un, un dinero despilfarrado, no fue que él se lo llevó a los bolsillos porque él no se lo cogió, él no se lo robó pero entregó un dinero como que es de una mata, de, de eh, como que es una, un árbol que tiene muchas hojas y tengan 100 millones de pesos a los artistas millonarios de este país. Ahí no ha habido cancelación. Entonces, eh, ante todo esto, creo que el mensaje, a excepción de esos dos casos que van a, eh, Luis Abinader va a cargar eh, en su espalda, tanto con el de Peña Guaba como el de Macarrulla, por lo menos la suspensión para que hubiera un proceso de investigación, por él haber sido constructor, sus empresas, en uno de los lotes de la construcción de La Victoria, donde está involucrado el ex procurador y está en la justicia. Entonces creo que le correspondía o le cabía una suspensión, por lo menos a Macarrulla, a Once Acero, Luis Abinader crea en él y todo lo demás, pero creo que cabía ahí. Esos dos casos... De alguna forma empañan todo este trabajo de transparencia que quiere hacer el presidente. Pero lo cierto es que yo pienso que los funcionarios, señores, los directores, los encargados de departamentos, eso es sea, el mensaje. Anoche yo vi esta información y tú sabes qué me llegaba a la mente: la denuncia que ha estado haciendo aquí nuestro compañero, Yerjan, en el sector educación. Ah, ok. Ah, por cierto, no han respondido las autoridades del de maestro que tienen como chofer Y el hijo de la directora regional Que está en Nueva York Pero que aparece todavía en la nómina hace tres meses O sea, ¿qué piensa esa gente cuando ve a un presidente cancelando Funcionarios de alto nivel? Porque un ministro es un funcionario de alto nivel Delante de, cargo, de, de, de, de encargados de departamentos De directores de escuela O de, o de profesores Todo depende de quién se los recomendó al presidente Exacto Eso es lo que pasa porque bueno. el presidente Abinader es un presidente de recomendaciones. Lo que sí, eh, y la pregunta que hago aquí es, muchachos, o sea, ¿qué piensan ellos cuando ven este, este comportamiento, Amado, Francis, Girjan, ¿qué piensan gente? Y a ellos no le va a tocar. No, no creo que sea... Es que yo quiero saber, Carolina, no creo que sea eso. Necesito una respuesta Carolina. más. O sea, amado, escúchame la pregunta. ¿Qué piensa gente que está cometiendo actos irregulares en gestión? Que A ellos no le va No, es que a mí no me va a tocar porque yo estoy bajo la sombra claro, de un claro. roble. Claro. Es que era la, es la recomendación. Eso ¿eh? de, dependiendo de Pero claro, eso sabe. es lo que pasa. Yo estoy aquí porque a quien me puso aquí no le pueden cancelar a una gente. Porque si le cancelan a una gente, el partido se requebraja. Entonces, eso es una pata con tres mesas al revés como es una mesa con tres patas es una mesa con tres es patas <risa> es una mesa con tres patas es divertida o sea, quiero hacer las cosas correctas, yo no eso yo no lo, yo no no lo, me voy a sumar a, a eso que dice Amado, porque es que no lo puedo creer cuando Uf. yo estoy viendo cancelaciones de todos esos niveles y que tenemos gente aquí en carguitos en este gobierno, que están haciendo y óyeme, deshaciendo. Hay, en este gobierno hay dos tipos de funcionarios, los que están a la sombra y los que dan sombra. ¿Me entiendes? Uh -huh. En ese sentido... Eh, aquí hay uno que da sombra, que no lo han tocado a pesar de todo lo que, macarrulla. Ni lo van a tocar. Exacto. Entonces, ni lo van a tocar. Si en ese, eh, eh, eh, eh, sí, si ese caso ya siendo señorita para que si en ese caso macarrulla y Peña Guaban. <ríe> entonces repito es una mesa de tres patas así se llama Ahora sí. es una mesa de tres patas eh, se cae todo este todo este interés de mostrarle y de decirle a los funcionarios, de mostrarle al pueblo y de decirle a los funcionarios que no puedes hacer las cosas incorrectas porque te voy a cancelar te voy a cancelar del cargo y sabes por qué y el pueblo lo va a saber dice la minist ex ministra la joven cómo es que se llama que ella se va con la cabeza, eh, con su, la con alto. la frente en alto, Luz del Alba. Vamos a ver qué pasa con Luz del Alba, Bien. como estamos esperando ver qué pasa con Kimberly. El mensaje a la juventud, 33 años, 100 millones de pesos. Bien. Yerian, adelante. Gracias, Carolina. Miren. Déjame sacar mi agenda, porque a mí me gusta que las cosas queden agendadas Tu siempre. arma de reglamento. Sí, mi arma de reglamento es mi agenda. Señores, miren, Luis Abinader está cayendo en una trampa de la que no va a poder salir. A no tener que se lo estoy diciendo. Luis Abinader está cayendo en una trampa llevándose del populismo de la cual no va a poder salir. Vamos a comenzar. ¿Tú crees que es populismo? Yo ya. ¿Cómo? ¿Tú crees que es populismo? Vamos a ver, vamos a analizarlo. No, no es lo que yo pienso, vamos a analizarlo. Kimberly Taveras, renunció por cuestiones de corrupción, ¿verdad? Mm. Tony Peñaguaba, no pasó nada pese a que con compra y contratación nos dijo que entregó 100 millones de pesos de manera irregular. No pasó absolutamente nada. Plutarco Arias, ministro de, de Salud Pública, destituido. Sí, y no hubo una sola razón que le dijeran a la gente el por qué, ni una sola investigación. En el Ministerio de Educación, Señores, que lo que está sucediendo ahí es un escándalo mayúsculo. El hecho de que para el concurso de maestros les renunciaran todas las instituciones que estaban observando, todas las instituciones, y las tres que no renunciaron eh, son porque son del Estado, por irregularidades en un concurso para nombrar maestros de, de, del, del litoral de, del ministro y del PRM, eso es grave. Y, pero ahí mismo Inavíe in también, con una eh, alteración supuestamente, ¿verdad?, del, de lo, del, del almuerzo escolar, que ya se ha denunciado, y no va a pasar nada. Porque es como decía Amado, él está bajo un roble. ¿Quién es eh, eh, el ministro de Educación? ¿Ustedes creen que hay valor para cancelarlo? Pero cancelaron aquí o oh, amonestaron a Josefina Castillo. ¿Se acuerdan ustedes? El pasa que aquí la gente se lo olvida la gente no anota. Josefina Castillo abultó la nómina. Eh, de la superintendencia, ¿para qué? Ella lo dijo públicamente, con el pecho abierto, dijo, lo que pasa es que yo tengo mi gente que tengo que nombrarla, y abulté la nómina, ¿y qué? ¿y qué pasó? Y le, aquí yo lo anoté, le dije yo a Luis Abinader, márchale a Josefina Castillo, ¿a qué no puede? ¿a que no pudo? Los muchachos que saben aquí, pues yo siempre se lo digo, a que no le podía marchar a esa, ¿A que le marche al ministro de Educación, que le marche a Macarrulla, que hay gente presa por pues, supuestamente haber abultado, verdad, eh, sobrevaluado la obra de la victoria, pero él fue el, el, que, el que construyó la mayor parte con un lote de 1.200 millones de pesos y nadie lo investiga, ni siquiera lo suspenden. Y entonces, en el caso Faña, ¿se acuerdan de Faña? Que, que yo no sé si fue verdad o fue mentira, pero el tipo lo destituyeron de una vez y resulta que en un juicio le dan uno al lugar. O sea, aquí no hay prueba para llevarlo a juicio, aparentemente, y digo aparentemente, el señor era inocente, pero lo destituyen y le dañan la imagen, a eso es que yo me refiero a que Luis Abinader se está llevando el populismo, señores un funcionario yo le decía anoche a un amigo mío pues un día te puede tocar a ti si hay un grupito que te arma un expediente y te arma un escándalo a tu alrededor para que te quiten, te van a quitar sin una investigación, eso no es institucionalidad, señores, eso es populismo porque ¿qué pasa? esta ministra Dice el, el, el amigo, no lo que pasa es que el presidente ya tiene la información. Pues saber lo que viene por ahí. Porque toda esa gente que él ha cancelado, lo van a tener que someter a la justicia. porque si no? ¿Por qué? si no, entonces estaríamos quedándonos tuertos? ¿Dónde está Plutarco Arias, que no está sometido a la justicia? ¿Dónde está Kimberley, que no está sometido a la justicia? ¿Dónde está Peña Peñaguaba? Que no está sometido a la justicia. ¿Dónde está Macarrulla? Que no está sometido a la justicia. Entonces. Bien por el presidente que él quiera protegerse, pero no puedes cancelar a la gente por un simple rumor sin investigación. Tú puedes tener derecho de suspenderlo. Sí, mire, vamos a suspenderte, tómate una licencia hasta que esto se resuelva. Pero no podemos andar cancelando a la gente, destituyendo a la gente y creándole una mala, una mala imagen eh, ante la sociedad sin una investigación previa, sin datos concretos. Y entonces, señores, por eso digo, Luis Abinader está cayendo en una trampa de la que no va a poder salir. Mañana, ese grupo de empresarios que está alrededor de él, ¿qué van a hacer con sus compañeros del PRM? Háblenle un expediente a ese para que lo quiten y nosotros colocar uno de nosotros. Anoten la fecha que se lo estoy diciendo hoy. De ahí no va a poder salir, si sigue como va. Muchas gracias. Bien, gracias a ayer ya Miren, hay varias lecturas, como decía Francis, del asunto. Ahora, la que más me preocupa, la que más me preocupa es esta. Eh, miren, por, según dice la información, la destitución se debió a denuncias que señalaban, señalaban que supuestamente tenía la intención, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en una licitación por 3 millones de pesos. Es increíble que en el Estado se cancele a una persona, no se, no, no, no se suspenda en su función, en su ejercicio, sino que se cancele por una suposición, por una, por una información, por un indicio de que aparenta que va a llover porque está nublado, ¿verdad? Entonces eso es peligroso, es peligroso porque tú no puedes jugar con las posibilidades de esa manera. Entonces el presidente tiene, ha cometido, comete aquí una gran equivocación y probablemente eh, quizás lo que se quería era salir de la ministra claro. no, no que, que, que fuera eh, eh, salir de ella porque cometió una violación a la ley sino, y eso es preocupante miren una de las cosas que más me preocupan en, en, la, en el sistema de derecho dominicano, la ley de lavado de, lavado de activos, el artículo 7 crea un delito inexistente un delito inexistente simplemente por sospecha el hecho de que eh, vamos a poner un ejemplo local. Amable tiene un hermano en Estados Unidos que no se sabe a qué se está dedicando, pero le está yendo muy bien y Amable está invirtiendo mucho dinero aquí. Yo sospecho como autoridad que eso tiene que ser lavado y busco preso amable. Y le damos un expediente. Artículo 7 de la ley de lavado. Cualquiera puede ir a verlo y analizarlo. Es un delito inexistente. Es la subjetividad Llevada al derecho, una cosa que es un disparate, lo dejaron colar y esto también, esto también, esto que se acaba de anunciar aquí, si es verdad que esa es la motivación, entonces estamos hablando de que cancelaron a un funcionario por la simple posibilidad de que en el futuro cometiera un acto indecoroso, un acto contrario a las normas y eso es peligroso. Ese populismo, como decía ayer del presidente, lo va a dejar solo. ¿Mm? Y ese dejarlo solo en política, el político no hace vida solo, porque el político necesita gente a su alrededor. Llegará un momento en que la gente dirá, bueno, que gobierne con los, las tres o cuatro gente que le quedan, porque esos son los que él confía. Y en ese sentido todo el mundo se va a echar para atrás. Y dentro de ese partido hay gente que está en la gatera, ...esperando pa pararse en el home a, a batear. ¿Mm? Está en la... En, ...cómo lo ...en el círculo de espera... Eh, ...no en la gatera... ...la gatera de los... Lo, lo, ...cuando son carreras de caballo. En este caso es... El, el, ...en el béisbol... ...el círculo de, de espera... ...y hay gente que está esperando para batear. Todavía la gente tiene esperanza en, en papá... ...en Hipólito... ...pero también hay otros ahí dentro... ...que quisieran llegar a esos primeros lugares... De, de preeminencia dentro del partido entonces yo pienso que el presidente además yo le voy a decir una cosa en la medida en que el presidente de la república vaya cancelando gente producto de esto que es lo que va a pasar realmente el problema no está en, la, en, en quien él nombra sino en, el, en él mismo eso significa, oye, pero tú no sabes elegir una gente para que desarrolle un, un programa, un proyecto dentro de una institución pública. Tú tienes que ser más medido, más comedido al momento de elegir una gente. Eso es lo que se está. Ese es, ese es el mensaje que queda detrás de la, del aplauso que le hace la gente porque cancelaron a alguien que supuestamente iba a cometer un acto de corrupción. Yo no digo que no sea cierto, yo no estoy defendiendo a la ministra, yo estoy viendo las cosas desde otro punto de vista. O sea, eso le está afectando al gobierno y también a esa institución, porque yo le voy a decir una cosa, aquí lo dijo uno de mis compañeros, Francis, que ese ministerio no ha planteado nunca hasta donde se conoce en un, en un año y pico que tiene el gobierno. Pero acabaron con Farideh cuando dijo que había, eso había que quitarlo. Óyeme, pero no solamente eso, el problema tampoco es que le han dado tiempo. Porque, óyeme, un ministerio sin cabeza. Lo de Kimberly fue prácticamente meses después sí. de haber asumido. Duró un tiempo, duró un tiempo en... Eh, en se pusieron para ella. En, ¿cómo que se llama? Suspendida, ¿verdad? Duró un tiempo suspendida y después ella renuncia. Eso quiere decir que entre la suspensión y la renuncia, ese tiempo fue perdido. Sí, pero Francis porque se refiere trabajo era... al ministerio total, no a, ¿Eh? no a Kimberly. No no, no, no, no, yo estoy hablando del ministerio. O sea, el ministerio no ha podido desarrollar ningún programa importante. Ni ahora ni antes. Porque no ha tenido cabeza. Pero ni ahora ni antes. Pero no ha tenido cabeza. Por lo menos antes se hacía un, un, un amaraco, en las como Las becas dicen los que viejos. se le daban a los amigos. Las becas que a le daban. Pero se la daban. Pues eso no es resultado está para bien, el gasto que eso implica y la gente ya Estoy de que acuerdo contigo, ese ministerio no es lo que se, se creyó que podía hacer porque ha estado en malas manos, en manos equivocadas, en manos de gente que son politiqueros. ¿Ok? Pero, pero, pero este ha sido peor porque ni siquiera ha podido hacer eso, ni siquiera ha podido beneficiar a sus allegados, a los acólitos políticos, ni siquiera eso, Carolina Medina. Entonces... El presidente tiene que ver las cosas con otra injundia, con, otra, con otros criterios. Porque, porque en, definitiva, en definitiva se está produciendo una situación en la cual se están cancelando gente porque vaya a producirse un acto de corrupción, no porque se produjo sino porque Mira. aparentemente o sea, se va hay a... Hay que ver si hay información que el presidente hay, tenía, hay, que no Una llamada, no tenemos. vamos a recibir la llamada. No, pues entonces muchachos, no debió de, de, de ir el PECA Adelante, buenos días. Adelante. Adelante. Buenos, buenos días, mis amores. Buenos días, Hirtan. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Mi adelante. Mi humilde opinión, yo considero que debe de aprovechar el gobierno dominicano para eliminar ese ministerio. Este ministerio es... Solamente una vena más para sangrar este país, porque en mi humilde opinión, vuelvo y repito, puedo estar equivocada, pienso que no. Quien se debe de ocupar de los, la función que debe de tomar ese ministerio, para lo cual supuestamente fue creada el mismo Ministerio de Educación, para eso es que se existe el Ministerio de Educación. Puede haber un Ministerio de la Familia. Para formar y educar a la juventud. Ese es el que falta. Porque ¿de qué ha servido? Igual que el Ministerio de la Mujer. Exacto. ¿Para qué ha servido? Estoy Una de acuerdo, con abierta para seguir desangrando el erario público. Además de que el de la mujer es inconstitucional. Porque solamente defiende los derechos de la mujer y no del hombre Por tanto, al no existir uno del hombre Se, se constituye eso en una discriminación el positiva de, El ministerio de familia es el que debe de componerse de aquí Que está ya contenido en la, la misma constitución de la república claro. Pero este debe de aglutinar una serie de ministerios Que hoy están funcionando individualmente Y se concentra en política de familia Que tiene que ver con envejeciente Que tiene que ver con la mujer, con el hombre con los hijos, con los jóvenes deja ver si todavía está ahí, ahí no. está, se, fue, se, se fue, se fue. Ah, okay. Mira, hay una cosa que según leo más recordemos que el tema de la ministra, que no hemos olvidado también del bandidaje que se ha dado siempre porque los cónsules pagan, cobran por lo que, por lo que dan cada cónsul en cada país recibe un dineral y lo de Haití, lo hemos dejado a un lado porque es muy significativo el hecho de que una ministra que apenas hace menos de un año estaba una ministra que también salió en la misma condición. Recordemos que este proceso que se ha dado en el Ministerio de la Juventud ahora es producto de la salida del consultor jurídico que dijo haber participado o Tenía conocimiento. Tú lo ha dicho, que dijo Correcto, que tenía conocimiento de hechos de los cuales él no quería participar Y que como consultor jurídico daba la recomendación y se hacía otra cosa Que el esposo de la actual ministra era quien verdaderamente sin estar nombrado Y sin estar en ningún tipo de función directa usaba su influencia en el departamento de compra. Pero eso solamente, Ahora, eso solamente es un alegato. Es, bueno, pero eso no de prueba. hecho, de hecho, pues, parece tipo, ser si lo que, quiera. que han trascendido tras, ha al presidente estas cosas. Ahora, no es justificando, porque ciertamente debe de existir el debido proceso y debe existir. Una condición porque tampoco podemos permitir entonces, que, a nos, que a una persona se le desprestigie debía, solamente por rumor. Si, si ya hay pruebas suficientes, debió bueno, ir el PECA. Eso es lo que ha pasado eso es eso último que tú acabas de decir, que se desprestigió algo Claro, se desprestigia. Vamos a la pregunta se me del día. Solo, vine a ver. <coughs> Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el accional del gobierno contra funcionarios señalados como presuntos autores de corrupción?